Sí, cada, como cada 11 de junio nos reunimos acá, en esta pequeña plaza de Alto Comedero, la plaza del vecino, a celebrar este día, el Día del Vecino Participativo. Creo que es un hecho muy importante, si bien el vecino participativo se constituye cada día, en cada espacio, en cada lugar, eh, gestionando, generando por el que vive al lado. Creo que este es el desafío. Yo siempre digo que el vecinalismo, ser vecino es ser, solidaridad, es ser solidario y poder gestionar, dejar de lado quizá tiempo con la familia, tiempo de trabajo para dedicarlo a pedirle a la municipalidad que cambie un foco o a coordinar con los distintos vecinos las mejoras de las veredas son gestos que realmente enaltecen a cada uno de los que hacemos esta ciudad así que desde ya saludar a todos los vecinos de San Salvador de Jujuy y decirle que sigamos construyendo cada día una ciudad más amigable una ciudad más linda, una ciudad más vivible bueno, me dio un gusto participar de este acto es eh, lindo que los vecinos participen de, de su barrio, se comprometan en trabajar por, por el lugar donde viven. Nosotros creemos que el Consejo de Liberante, nosotros como concejales, el donde debemos trabajar con ellos, con los centros regionales, para, para llevar mejores ayudas y mejores condiciones a los barrios de la capital nosotros este, como centro vecinal y presidente del centro vecinal agradecemos infinitamente que siempre el intendente se acerca a la plaza principal de esta que es este, la plaza del vecino y lo agradecemos siempre porque siempre nos está acompañando, siempre estamos este, al lado de él nos colabora en lo que está a su alcance para nosotros necesitamos obvio algo más pero estamos agradecidos con él y con todos los funcionarios también que nos colaboran a nosotros en Alto Comedero. Como presidente estamos acerca de todos los vecinos, que es como una familia para nosotros, que estamos este eh, atentos a lo que le pueda pasar a cada vecino. Así que para nosotros es un día especial y bueno, agradecemos a todos los funcionarios que vinieron.